Si quieren meterse con él... Primero tendrán que enfrentarme a mí. Oh, oh, ¿Otra vez? ¡Ay, por favor! A apurarme. Te estás metiendo con mi equipo. Pistola de rayos entrando, permisito. Si los varones no pudieron detenerme, nadie lo hará. ¡Esto definitivamente se pondrá explosivo! Wow, ¡Qué loco! Creo que mamá tenía razón. Mientras más grandes son, más rápido se apagan. Ay, no otra vez.